Hola amigos, ¿cómo van? Un saludo para todos. Bueno, llevo varios días preparando, tratando de hacer este video. Todos están migrando a Telegram, pues ahora por la coyuntura de la actualización de políticas de privacidad de, de WhatsApp, que básicamente lo que hacía es, eh, o lo que está haciendo es que antes nos espiaba, pero no nos decía, ahora eh, nos tiene que avisar y bueno, muchos están llegando a Telegram, los que son amigos míos me conocen, saben que ya llevo varios tiempos usando Telegram, entonces les voy a hacer un tutorial, un video tutorial, va a tratar de hacerlo muy didáctico para que aprendan a manejar la herramienta porque es buenísima y tiene muchas cosas que de pronto ustedes no saben y les pueden servir para sus eh, trabajos, para sus tareas, para muchas cosas. Entonces, eh, voy a tratar de explicarlo lo más rápido posible y ojalá les guste el video, por favor. Si les gusta, no olviden darle like, suscribirse, compartirlo y bueno. Bueno, entonces comencemos por lo básico. Yo lo tengo en mi pantalla de inicio para acceso rápido, entonces acá lo tengo. Y ustedes lo primero que tienen que ir a hacer es eh, configurar su seguridad. Entonces van aquí a la configuración y van a privacidad y seguridad. ¿Por qué? Porque Telegram funciona más como una red social. Entonces eh, mucha gente los puede buscar, mucha gente que esté cerca, los pueden buscar por el nombre. Entonces venga, les hacemos un ejemplo. Digamos que yo quiero ir a buscar... Yo quiero ir a buscar, eh, no sé, Adel. Adel. Perdón. Adel. Y me va a buscar eh, canales o el contacto de Adel. Si ¿sí me entienden, entonces, eh, para evitar eso, para evitar que, porque funciona más como una red social, entonces ustedes vienen aquí a su configuración, Priva y Seguridad. Eh, eh, eh, eh, privacidad y seguridad y lo cambian para que solamente sus contactos sean los que puedan pues buscarlos, llamarlos, agregarlos eh, además, eh, eh, bueno, eh, todo esto. Entonces, bueno, pues yo tengo aquí eh, pues mi, mi teléfono, lo pueden ver todos mis contactos. Eh, bueno, yo realmente pues no tengo eh, casi que ninguna, eh, ningún bloqueo, pero pues si ustedes lo quieren hacer, o sea, si quieren que... No les adelanten mensajes ni nada, después ustedes pueden ir aquí eh, bloquear eh, solamente que sus contactos o que nadie. Eso es lo primero que tienen que hacer, es súper importante. También pueden activar el, la verificación de dos pasos. Yo no la tengo, pero pues si ustedes quieren hacerlo, porque bueno, no sé, tienen información muy importante en su chat, entonces lo pueden hacer para que, eh, no sé, la tóxica no les vea los mensajes que tienen ahí. Entonces, lo primero que ustedes tienen que hacer es eh, privacidad y seguridad. Eso es lo primero que deben eh, configurar. Lo segundo, sobre todo los que son usuarios de iOS, ir a activar eh, los eh, sonidos, para que les, las notificaciones, para que les lleguen eh, a... Porque, ¿qué es lo que pasa? Que yo me he dado cuenta que ustedes instalan el Telegram, pero no les llegan las notificaciones. Entonces, eh, por favor... Eh, activen las eh, notificaciones, acá tienen pues eh, todo lo que ustedes eh, quieren eh, que les notifique. Hay una notificación que ustedes pueden desactivar y es, yo tengo por ejemplo aquí activado que cuando mis contactos eh, nuevos ingresen a Telegram me avise, ustedes lo pueden desactivar para que pues, no les interesa quién se está integrando o lo dejar activado para saber quién se está eh, vinculando a Telegram. Entonces, bueno, lo segundo es las notificaciones y los sonidos para que ustedes les eh, sepan que están llegando los mensajes, ¿no? Porque, pues, eh, sí si me he dado cuenta que muchas veces instalan Telegram, pero eh, no le llegan las notificaciones. Entonces, es importante que las active. Bueno, en el chat como tal, entonces, eh, ahí vamos a trabajar sobre... Un, un, un contacto que existe o sí, un contacto que les existe por default que se llama mensajes guardados yo lo tengo en inglés se llama safe message y para qué me permite entonces yo puedo aquí guardar eh, por ejemplo aquí guardé eh, yo hice aquí en mi teléfono hice el, el banner eh, la miniatura el thumbnail de, de este video y lo guardé aquí para yo después subirlo a, eh, a youtube entonces, yo por ejemplo puedo aquí guardar una dirección. Entonces, muchas veces necesitamos anotar algo. Entonces, yo, por ejemplo, acá carrera 16, número 78, 90, oficina 201, oficina de mister fulanito. Y a ella me queda anotado y tengo ese. Tengo esos datos ahí guardados. Entonces. Eh, ese es como, una, como un blog de notas que uno puede tener. ¿Qué más pueden hacer ustedes en el chat de, de Telegram? Ustedes pueden modificar los mensajes. Entonces simplemente para sobre el mensaje y voy al lapicito y le digo, ah, me quedo con doble N, Mr. Fulanito, y lo cambio a una N. Entonces ya me quedo Mr. Fulanito. ¿Sí ven? Entonces eh, eso es buenísimo. ¿Qué más pueden hacer? Ustedes pueden borrar mensajes y no queda rastro. ¿sí? Si ustedes se acuerdan de la otra herramienta, cuando ustedes borran un mensaje queda el rastro de que ustedes borraron un mensaje. Aquí no. Yo simplemente vengo, me paro sobre el mensaje, le digo eliminar mensaje y lo elimina. Entonces no queda rastro de si ustedes mandaron, mandaron la, la nude por equivocación al chat que no era, lo pueden borrar. O le están mandando mensajes incriminatorios al jefe. Eh, entonces eh, lo pueden borrar y no va a quedar rastro. Entonces son grandes ventajas que tiene el uso del Telegram acá sobre el chat. Hay una cosa que, bueno, es banal, pero a mí me gusta mucho y es que los eh, stickers de acá son propietarios y... Si ustedes no sabían, eh, ahorita Telegram ya le está pagando a los creadores de estos stickers. Entonces, eh, si ustedes son creadores de, de este tipo de cosas, los puede, se los, los pueden enviar y se los pueden comprar. Entonces, eh, hay de varios. Hay uno de Homero Simpson. Vamos a ver si lo encuentro que me gusta mucho. A ver si está por aquí Homero. Eh, busquemos, busquemos a Homero. No lo encuentro así de rapidez. Eh, es que hay muchos, hay muchísimos eh, bueno, creo que este es Elvis Presley hay muchos, ahí está de Trom. bueno, de lo que ustedes se imaginen a ver, aquí está Romero y aquí ustedes pueden ver todas las figuras que hay de Romero y pueden usar esos stickers, son propietarios son nativos, porque miren sinceramente yo llevo mucho usando esta aplicación y yo lo que había es que la otra no hacía sino copiar todo lo que hacían acá entonces, bueno, acá están llegando a una que es... Bueno, aparte de esto, es muy profesional. Ya vieron pues todas las ventajas que tiene de edición de mensaje, de guardar el mensaje. Aquí no hay la restricción de que solamente le puedo mandar el mismo mensaje a cinco personas. No, acá ustedes se lo pueden mandar a todas las personas que quieran. Ok, bueno, entonces eso por eh, eso digamos que por el, por el chat general, ¿cierto? O las funciones generales, pues de escribir, enviar eh, voz. Ah, bueno, una cosa, si ustedes quieren mandar enviar mensaje de voz, oprimen acá. Si ustedes quieren mandar video, simplemente oprimen muy rápido y les va a cambiar de cámara a micrófono. Entonces, cuando yo escojo la cámara, me va. yo puedo enviar un video mensaje. Voy a mandar algo así muy rápido. Y es un video. Bueno, sigamos. Eh... Entonces ya les expliqué lo del video mensaje, les expliqué lo del este. Bueno, archivos adjuntos. Aquí hay una cosa súper importante que ustedes deben saber. Yo aquí puedo mandar archivos hasta de 2 GB. O sea... Miren, cuando yo paso una foto por. Una de las cosas por las que yo empecé a usar Telegram es porque nosotros en la oficina nos enviábamos muchos archivos grandes de videos, de tutoriales y fotos. Y aquí las fotos pasan en full resolución. No hay compresión de nada. Entonces ustedes pueden pasar una, archiva, una foto pesada 18 o 24 megas. Acá les permite pasar hasta 2 gigas. O sea, la foto no va a, no va a perder ningún tipo de calidad. ¿Qué es lo que sucede? Cuando ustedes la pasan por el otro sistema la foto la comprimía, no sé si se han dado cuenta, cuando mandaban mensajes de, de video, el video pues, perdía toda su calidad, y después cuando ustedes mandaban una foto por allá, pues la foto perdía todas sus calidades y sus cualidades, y luego cuando usted la sube en Instagram, por ejemplo, que Instagram comprime más, pues ya la foto no se veía igual a la original. Eso es lo que sucede, y esta es una de las grandes ventajas. Yo aquí puedo mandar archivos de 2 gigas, y van a pasar completos, entonces, eh, eso es una ventaja gigante. Adicional a que pueden pasar, eh, bueno, los archivos grandes de 2 gigas, eh, las fotos, es que no descargan nada al celular, o sea, cuando yo paso una foto por acá, eh, no sé, vamos a escoger, eh, no sé, acá me acabaron de mandar esto, no sé por qué el sistema, me imagino que por... Por, por, por, el, por el otro sistema de mensajería que baja de una vez todo al celular aquí no baja nada al celular nada a menos de que ustedes vengan acá y le diga bajar a la galería o bajar a sus descargas entonces el celular ese problema es que el celular se está llenando de memoria con este sistema de mensajería no lo van a tener bueno y el resto bueno pueden escribir normalmente eh, bueno las funciones normales y bueno, pues ya les mostré los stickers, pueden mandar los GIF. Eh, bueno, y el teclado. ¿Qué funciones adicionales tiene? Y, pre, y sobre todo para los que lo trabajamos lo trabajamos para cosas profesionales. Ustedes pueden crear canales. Yo hace mucho tiempo creé el canal de Rosler, el canal de mi empresa, el canal donde, donde trabajo. Y eh, busquémoslo acá, es un canal que ya tiene más de 100 si sí, miren 108 suscriptores es un canal donde semanalmente vamos colocando noticias de lo que va pasando en roller si sale un nuevo producto si estamos mandando el saludo de año nuevo y aquí nadie puede poner absolutamente nada solamente la gerente de marketing eh, jaime que es también gerente en roller trabaja conmigo y obviamente mariano los cuatro somos los que podemos publicar acá es de resto aquí nadie puede contaminar el timeline de, de las noticias si ustedes se dan cuenta ya aquí 75 personas vieron, el, por ejemplo, el saludo de Año Nuevo. Esta noticia que la página web está en español ahora de nosotros, ya la vieron 47 personas. Entonces yo aquí voy colocando las noticias de, eh, de mi empresa. Entonces si ustedes son una empresa, ustedes pueden colocar, uh, crear su canal de noticias de su empresa y eh, pueden ir adicionando a todos sus clientes y les van publicando pues eh, así como hacemos nosotros, si tenemos un producto nuevo, si queremos mandar un saludo para todos, un saludo general, eh, si tenemos un descuento, entonces aquí lo publicamos y la gente se va a enterar, sin tener que estar mandándoselo a un contacto por un contacto, no, absolutamente nada, y nadie está mandando aquí memes, ni están contaminando el timeline, pero si queremos que por ejemplo la gente comente, entonces, si ustedes ven aquí, dejen un comentario. Entonces, hay otro canal que se crea paralelo a este, donde la gente sí puede interactuar y puede hacer preguntas y puede mandar los memes y pueden hacer chistes. Y bueno, que se sí, ustedes van aquí y, eh, bueno, este es crear los comentarios, pero entonces, vengan, lo buscamos, que aquí está el canal eh, de comentarios. Entonces, ¿sí? hay los que ya se han suscrito, al canal de comentarios y aquí sí se pueden dar cuenta que hay gente que viene poniendo pues nos viene dejando consultas etcétera etcétera entonces es muy profesional ahora ustedes quieren por ejemplo eh, no sé yo tengo yo sigo canales de noticias por ejemplo sigo las noticias de Argentina el canal TN Noticias tiene aquí su canal y ustedes miren acá publicaron el 9 de enero la provincia registra actividades nocturnas pueden ir publicando eh, pueden ir eh, leyendo las noticias que eh, van publicando. Por ejemplo, RT Noticias sube aquí eh, noticias casi que eh, permanentemente. O sea, miren, estas son de hoy. Entonces, acá uno, sin necesidad de entrar a Twitter, sin necesidad de estar eh, buscando, entrando a la página, ellos van... Eh, publicando aquí las noticias qué pasa si yo no quiero recibir noticias y no no no quiero que me molesten porque estoy de descanso estoy en una reunión muy importante y no quiero eh, ser molestado ni que me llegue notificación de ellos ni nada entonces yo simplemente aquí lo silencio y no me va a llegar notificación de nada y yo sigo suscrito ahora bueno ya estoy hoy es feriado por ejemplo aquí en colombia y si me llega un mensaje y es de una noticia me puede interesar pues entonces yo lo tengo en un mute y eh, puedo leer la noticia porque me llegó la notificación, la veo y accedo a la noticia. ¿Cómo crear un canal? Por ejemplo, yo creo otro canal que es de fútbol. ¿sí? Para mis amigos con los que vemos la Champions League, con los que vemos a Millonarios, a Santa Fe, a la América. O vemos la Liga Inglesa, al Real Madrid, al Barcelona. Entonces yo creo aquí un canal nuevo que se llama Soccer. Venga, lo buscamos. Se llama Soccer. Aquí está, y acá yo voy poniendo las noticias de... Eh los, de los resultados eh, de noticias de, por ejemplo, cuando falleció Maradona, yo les puse la noticia de primero entonces, pero, y es igual nadie puede dejar aquí, nadie puede interactuar, solamente los administradores son los que pueden poner noticias entonces, ¿ustedes cómo hacen para crear un canal? por ejemplo, los de ciclismo o los pilotos de dron que si quieren crear un canal eh, de noticias, entonces simplemente vienen acá crean un nuevo channel le dicen prueba prueba Ahorita lo borramos, prueba. Y, eh, no sé, vamos a ponerle aquí prueba drones. Y puedo hacerlo que sea público o que sea privado. O sea, yo puedo, puedo poner ese... Ese canal público para que si todo el mundo que quiera buscar noticias de drones, lo encuentre. Si yo quiero que el canal sea solamente de mis contactos y de, mi pers de, de las personas de mi organización, de mi club, de lo que sea, pues yo lo tengo privado. ¿Por qué? Porque es que yo aquí en Telegram puedo buscar por not por noticias por mis intereses. Entonces, por ejemplo, yo puedo buscar aquí grupos de drones. Entonces yo puedo aquí buscar drones y van a salir, por ejemplo, ventas de drones. Eh, ¿Qué más me interesa? Por ejemplo, la Champions League. La Champions League también tiene un canal. ¿Sí UEFA Champions League. Y ellos están publicando y es un canal público. Y están dejando. Acá, por ejemplo, yo estoy viendo cuando ellos hacen los sorteos, cuando va a comenzar un partido. Entonces, eh, esos son los canales que son de noticias. Eso es una, una vaina. Que me parece genial de Telegram porque me sirve para el trabajo, me sirve para las noticias, me sirve para informarme y me sirve para mis hobbies. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa? Ustedes pueden utilizar robots o bots, como les llaman. Entonces, yo puedo automatizar cosas en Telegram. Entonces, vamos, les voy a enseñar la más simple y ustedes ya, si quieren más cosas, pueden investigar. Hay muchas. Mira, ahí está de preparación de cócteles. con eso les digo todo. Pero yo les voy, a les voy a mostrar aquí la más simple, que es la de alertas. Entonces, vamos aquí a buscar arroba, alert, perdón, alert, bot, aquí me apareció, entonces yo le voy a decir, eh, vamos a crear un recordatorio, entonces, eh, yo le voy a decir, eh, ten days, cita doctor muelitas y ya me queda que en 10 días él me va a generar el me va a generar mi eh, reminder entonces ahí bueno este es el que yo más pues yo le sugeriría que más porque pues uno tiene que la cita al odontólogo que la cita al médico eh, que la reunión, entonces aquí ustedes pueden crear estos bots. Hay muchos bots ya creados en Telegram. que Ustedes pueden buscarlos. Les digo, ahí está de recetas de cocina. Ustedes pueden buscarlo y les muestra, eh, les, les, estos robots ya están creados y les ayuda. ¿Qué más les enseño? Bueno, aquí eh, ustedes pueden buscar gente cercana. A ustedes... Mm. Yo normalmente no utilizo esto. Ustedes lo pueden bloquear también para que no la gente que está cerca no los vea, no los busque. Entonces ustedes pueden que solamente la, la gente que esté alrededor suyo los pueda ver. Entonces, eh, por la privacidad, si lo quieren bloquear, lo bloquean. Si no, pues esta gente no sé quién es, no tengo ni idea. Pero yo sé que ellos están usando Telegram y están cerca a donde yo estoy. Crean los grupos y lo pueden crear normalmente. Crear nuevo grupo y bueno, ustedes escogen la gente que tienen en su grupo y lo crean. Y es así normal como se creaba en las otras herramientas. Y pueden poner la fotografía, poner el nombre del grupo, etcétera, que ya vieron es diferente al canal de noticias. Eh, bueno, este es el tutorial rápido que quería hacerles de... de este es el tutorial rápido que quería hacerles de Telegram para que lo aprendan a manejar muy fácil yo llevo mucho tiempo con él y me encanta ya bajé Signal que fue el que recomendó Elon Musk, Elon Musk el dueño de, de, de Tesla yo ya lo descargué pero pues realmente la aplicación me pareció muy sencilla no, no, no, me, no me gustó no me gustó aún su presentación es, es muy básica entonces bueno ellos me imagino que eran evolucionando eh, ok una cosa que les quiero decir es bájense la aplicación de escritorio porque es buenísima entonces eh, cambiemos listo escritorio. entonces descarguen la aplicación la pueden descargar la apple store del play store de la página de telegram o sea es súper recomendada. Eh, se llama telegram light la, la dejan en el escritorio y si se dan cuenta está totalmente sincronizada con lo que veníamos haciendo en el celu con la pantalla de mi celular entonces eh, por ejemplo aquí estoy pasando una fotografía y si se dan cuenta la foto va a pasar sin ningún tipo de compresión entonces él me va a preguntar, de hecho me puede preguntar eh, si quiero que la foto se comprima o no entonces yo puedo pasar archivos, como les decía, hasta de 2 GB. Y una cosa que tiene muy buena y por lo que yo lo utilizo mucho es que ustedes pueden apagar el celular. Ustedes pueden apagar su equipo celular y ustedes pueden desde su computador seguir chateando y cuando comprendan el celular van a quedar totalmente sincronizadas las conversaciones. Entonces realmente la app de escritorio es de las mejores cosas que tiene. Yo siempre estoy trabajando en, en el escritorio. Listo, amigos, espero que les haya gustado el video. Espero que a todos los espero ya en Telegram. Eh, me pueden buscar ahí por mi nombre de usuario. Y bueno, ya creo que la otra herramienta no la voy a usar. Entonces me pueden conseguir por Telegram. Por favor, si les gustó el video, denle like. Si no les gustó, Denle like, así es. De, de, también de despacho, like, nos sea malo. Y bueno, suscríbase para que ayuden a que el canal pueda crecer y yo pueda seguirles dando, haciendo este tipo de, de videotutoriales. Y muchas gracias por verlo. Un abrazo, amigos. Saludos a todos y cuídense del COVID. Bye, bye.